En el siguiente video voy a mostrar cómo subir un sitio web a un servidor Windows Server 2003. Previamente ya le hemos instalado en el Windows Server el servidor de aplicaciones. Si no lo tenemos damos clic en agregar o quitar función. Siguiente. El servidor de aplicaciones. Damos siguiente y seguimos los pasos ahora una vez que ya tenemos el servidor de aplicaciones vamos al administrador de este servidor al administrador de internet information server donde dice sitio web ponemos nuevo sitio web siguiente una breve descripción Ahora le asignamos la IP que va a leer las peticiones, en este caso la tarjeta de red, siguiente, y vamos a la ruta de acceso. Aquí hemos copiado la carpeta, nuestra página está aquí, y damos clic en siguiente. Por último finalizar... Y ya está creado en nuestro sitio web. Abrimos un navegador y escribimos la dirección IP que tiene nuestra tarjeta. El slash a una de las páginas. y aquí se ha cargado nuestra página ahora como pueden ver se accede por medio de la dirección IP en otro video se mostrará cómo ponerle el nombre por medio del DNS